La información la ofreció el presidente de la Junta de Vecinos de Vista al Valle, Pedro Pablo, quien explicó que las movilizaciones se realizarán debido a las promesas incumplidas de Edenorte Norte en torno a la instalación del servicio 24 horas de energía eléctrica, por lo que el martes de la semana próxima realizarán movilizaciones. A partir del martes 9, Viter Valle tendrá intranquilidad en lo que es en las calles tendrá mucha tranquilidad en la calle porque no vamos a tolerar más ni esperar más a el de noche, a que quiera hacer las cosas cuando ellos entiendan y cuando ellos quieran nosotros como comunitarios merecemos respeto merecemos lo que es por lo menos eh, que se nos trate con mucho respeto porque somos los que pagamos nuestro dinero queremos hacer mucho ahí con lo que es la policía somos todos de Valle. No queremos, por lo menos, maltrato con los compañeros de organizaciones que saldrán a la calle a protestar en caso de responsabilidad de Norte. La información fue ofrecida en medio de una reunión con residentes del referido sector. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.